El Ayuntamiento de Estepona repartirá más de 70.000 entradas para que los ciudadanos empadronados en la ciudad puedan visitar gratuitamente las instalaciones del Parque Selva Aventura de Estepona. Las invitaciones son posibles gracias a un acuerdo de colaboración firmado entre el consistorio y Parques Reunidos, la empresa responsable del recinto, según ha explicado el alcalde José María García Urbano. Pues muy buenos días. Como cada año vamos a proceder a, a firmar este convenio entre el Ayuntamiento y el Parque Selvo, eh, por el cual eh, todos los ciudadanos de Estepona tienen la posibilidad, tienen el derecho de asistir y de visitar gratis las instalaciones. Todos los que estén empadronados tienen el derecho a venir eh, una vez cada año, ...a visitar las instalaciones del parque... ...y por eso hoy eh, se entregarán 71.300 entradas... ...que es el censo actual de la ciudad... ...es el número de personas que tenemos empadonado. aumentando cada ya año visto, ¿sí? un poco... Y, ...y cuando cada año hacemos esto... ...pues eh, siempre me viene a la cabeza... ...que vale la pena visitar el parque cada año... Cada año el, el Parque Selvo, sus rectores se ocupan, como luego nos explicarán con detalle, de hacer modificaciones, alteraciones, mejoras, siempre en la línea de seguir avanzando y de mejorar. Y el parque sigue siendo la instalación de referencia de Estepona. La instalación turística de referencia no se concibe Estepona sin el Parque Selvo y en todas las promociones y en todos los lugares donde la palabra Estepona aparece, el Parque Selvo en, siempre es el referente turístico por excelencia, Así ha sido, así viene siendo y así debe, debe seguir siendo... ...así que con lo que respecta al ayuntamiento por supuesto... ...sigue ofreciendo todo el apoyo que sea necesario al parque... ...de hecho hay algunas ideas nuevas que estamos comentando... ...de poder combinar algunas actividades municipales con el parque... ...de las que en su momento pues irá, se irá dando cuenta... ...así que encantado de estar con vosotros otra vez... ...de ver esta instalación nueva que me acabáis de enseñar... ...y de seguir avanzando como vamos". ¿eh? la directora del parque selva aventura que ha hecho entrega al alcalde de las entradas ha animado a los ciudadanos a que conozcan estas instalaciones que están vivas y siempre con novedades y con la calidad como señal de identidad en ese sentido ha recordado que las instalaciones cuentan con más de un millón de metros cuadrados de extensión y más de 2.000 animales procedentes de distintos continentes vivientes en semi libertad muchísimas gracias a todos por venir y en particular, como siempre, al señor alcalde que siempre tiene la deferencia de, de acompañarnos en momentos especiales de Selva Aventura. Hoy es un día de, que tenemos mucho que celebrar porque, en primer lugar, pues eh, iniciamos digamos, la andadura de nuestro 20 aniversario. Este año, en 2019, Selva Aventura cumplirá 20 años desde que abrió sus puertas. Este año 2019 abrimos las puertas de la temporada, el día 14, el día de San Valentín, para poner en valor nuestro hotel con nuestras cenas y en fin, nuestra oferta hotelera nueva. Y pretendemos a lo largo de dos años, con esta inauguración, digamos, la inauguración de... ...de la instalación de Puerco de fines del Cabo... ...iniciar una andadura que ponga en valor... ...y que, y que celebre estos 20 años de vida de Selva Aventura... ...como ha dicho el señor alcalde... Eh, ...y él lo conoce muy bien desde el primer momento... ...Selva Aventura es un parque muy vivo... Siempre procuramos tener novedades y este año más que nunca eh, vamos a hacer un esfuerzo para ofrecer no solamente a los esteponeros sino a todas las personas que visiten Estepona eh, un parque más vivo aún. Esta es la primera inauguración pero a lo largo del año creo Haremos que podemos, eh, podemos sí. encontrarnos nuevamente para, para eh, inaugurar otras instalaciones nuevas. Hoy también es importantísimo para nosotros, como cada año, porque nos gusta mucho el momento en el que vinculamos el parque con, con el municipio de Estepona, mediante la entrega de estas entradas, que aunque es verdad que están eh, incluidas en el contrato, pero para nosotros, aparte ya de una obligación legal, es una satisfacción poder ofrecer a todos los ciudadanos de Estepona la oportunidad de visitar su parque, que como siempre digo, es su parque, porque es el parque de su municipio, y que lo disfruten. Eh, un año más. Así que muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias José María, como siempre, y, y muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias María José. Vamos a firmar el convenio ¿no? como cada año. Claro, aquí hay 5.000 entradas, ¿no? Ah, pues sí. Las, <risa> las 71.000 <risa> se van proporcionando pues, a medida que se va necesitando. ¿eh? Sí. Estar con el logo del 20 aniversario. Ah, claro. No, está bien, la, las buenas cosas bien deben celebrarse. Mientras más veces se celebren, mejor, recuerdo, mejor recuerdo quedan. Un año entero y para el 20, 20 aniversario de una instalación como esta, sin duda, ya es un hito importante. Es un hito importante en la historia de la empresa y en la historia de la ciudad. Así que lo celebraremos adecuadamente y muchas veces. Muy ¿eh? bien. ¿eh? hablamos con el hoy serrano es el encargado no de la conservación y nos va a informar de las nuevas instalaciones donde ha tenido lugar un acto que se hace anualmente eh, donde el alcalde josé maría garcía urbano pues firma este acuerdo y bueno pues se ha hecho justamente aquí en el parque donde hemos visto unas instalaciones muy bonitas y que se ha incorporado pues el puerco puerco spin no que nos ha la donde de comer y ...y ha sido pues muy bonito... ...grabar todo este entorno, buenos días... ...buenos días, sí, efectivamente... a ¿sí? hablarse de las especies que hay hoy día... ...de las nuevas instalaciones... Uh -huh. ...y ya pues en este, con motivo del 20 aniversario... ...bueno pues eh, en el Parque Selva Aventura... ...tenemos 177 especies diferentes... ...en su mayoría son africanas... Eh, ...y de programas de recuperación a nivel europeo... Eh, ...la nueva instalación que hemos inaugurado es efectivamente del porcospin del cabo y lo que se intenta ya en todas las instalaciones eh, es hacer eh, que tengan los animales unos comportamientos naturales, entonces se les incluye su tierra para que puedan excavar, sus troncos para que puedan roer e incluso unos cobijos abiertos al público para que cuando estén en eh, tiempo que están dormidos durante el día la gente los pueda ver. ¿Cómo es el puerco Porque se han incorporado hace poco tiempo ¿no? ¿Cuánto tiempo llevan aquí en las instalaciones? En esta instalación nueva llevan unos 10 días, entre 10 días y 12 días porque han llegado en dos tandas. ¿Cómo se adaptan? ¿Qué vida llevan? Pues la verdad es que se han adaptado muy bien, eh, con todos los recursos que les damos, ellos llevan su vida con un comportamiento muy natural es decir, a partir de la tarde empiezan a moverse por toda la instalación, haciendo agujeros, buscando la comida que les ponemos en distintos sitios. Y luego, por las mañanas y al mediodía, están un poquito más escondidos dentro de su cobijo, ¿no? a modo de cueva donde ellos duermen. ...estamos muy contentos sí, con esta... ...me que era muy huerguista... ...que por la noche tira una huerga... ...que bueno, estaba a las 2 de la mañana... ...sí, tiene el gran constate de verlos... Eh, ...al mediodía durmiendo... ...y a partir de que se activan... ...son animales que se mueven muchísimo... ...van uno detrás del otro... ...lo tocan todo, lo huelen todo... ...¿cuál es Estamos. lo que lleva más la atención... ...a los niños y a los papás... ...porque bueno, aquí es para disfrutarlo toda la familia... ...sí, aquí disfrutan los mayores, los grandes... Eh, ...normalmente siempre te buscan el león... ...el elefante, la jirafa... ...pero con estas nuevas instalaciones... ...que tienen más acceso de vista... ...van, van encontrando y descubriendo animales nuevos. Claro, es bueno que hemos parado a ver a los felinos... ...y que eso, vamos, tanto leopardo... ...y todos esos animales, es impresionante... ...pero vamos, que te mira y diciendo... ...no, no tengo ganas de comer... ...ya estoy bien alimentado aquí. Sí, sí, impresionan mucho por su tamaño... Y, ...y los carnívoros en general... ...llaman mucho la atención. Mm. Bueno, tenemos la veterinaria también, oficial del parque, que nos diga también unas palabras de cómo es el cuidado también. Eh, ¿tú no Cecilia. Cecilia, cómo es el cuidado de estos animales, te da mucha tarea, te da mucha lata, Cuéntanos. Pues a es un poco peculiar porque a diferencia de otro tipo de animales domésticos a los que estamos acostumbrados, perros, gatos, por ejemplo, son animales que tienden a, a esconder, a enmascarar los síntomas de, de enfermedad. Con lo cual siempre en colaboración con el Departamento de Conservación, con cuidadores y biólogos y tal, tenemos, tenemos que estar siempre muy pendientes de los animales porque es muy difícil darte cuenta de que les pasa algo y muchas veces cuando te das cuenta ya vas un poco tarde. Entonces en ese sentido siempre es un poco más... ...más particular... ...el trabajo con estos animales... Porque mm. tipo, que tú puedes, decir, bueno es que está... ...lleva mucho tiempo dormido... ...o no come ¿no?... ...sería uno que veis los síntomas más o menos... Claro, ...que pueda estar... Sí, pues a lo mejor... ...ese está un poquito más apartado de los demás... ...o como tú comentas... Eh, ...parece que está como más tumbado... ...de lo que suele estar... ...cositas así sutiles... ...que si no sabes bien... ...cómo reconocerlas pues... Sí. De, la, ...de las especies mm. que hay... ...¿cuál es la más delicada?... Tiene que tener más cuidado... Pues bueno, lo, lo que pardos son animales bastante delicados... ...en cuanto a tema de digestivos y, y de alimentación... ...comen principalmente conejo... ...que es una carne muy magra y con poca grasa... ...que le, la digieren muy bien y le sienta muy bien. Y lo que necesita más entrenamiento quizá los elefantes... Sí, bueno, ...son los sí. que necesitan más cuidado... ...quizá estas dos especies son con las que hacemos más hincapié... ...y lo bueno que tenemos es que llevamos unas fichas de registro... ...donde se apunta cualquier anomalía... ...incluso individualmente por animal... Con lo cual, tanto veterinarios, cuidadores, yo como conservador, estamos siempre en contacto y con los registros pendientes. Claro. La comida también es complicada porque hay personas que tienden a llevar comida y darle a los animales de comida. Entonces me imagino que tenéis un poquito de lucha, ¿no? Porque tienen que llevar una dieta también, como las personas, no pueden comer cualquier cosa. eso Es una guerra que llevamos siempre con el público porque todo el mundo viene, al, o mucha gente, parece que cada vez menos, pero vienen al parque como si vinieran aquí a salvar a los animales porque nadie les da de comer y no es para nada así. De hecho, cada grupo de animales, cada especie tiene su dieta específica y hay alimentos que les pueden sentar mal. ...entonces muchas veces, para, lo que para la gente es darle de comer y hacerles un bien... ...muchas veces les puede, hacer, les puede causar enfermedades y, y problemas de salud... ...entonces nosotros hacemos mucho hincapié en eso... ...tenemos cartelería en el parque explicándolo... ...que cada animal tiene su dieta específica y la, que, y la que le sienta bien... ...y que por supuesto no es necesario que reciban alimentación externa... ...de parte del público... ...aunque parece que tenemos un poco esa manía de todo el mundo... ...quiere alimentar animales... ...pero para eso hay oportunidades como en el safari serengeti... ...que se alimenta a las cebras de forma controlada... ...y bueno, para que se desquiten un poco... ...muchísimas gracias por atendernos... ...enhorabuena por vuestro trabajo tan bonito... ...gracias a hablamos con estefanía Berroca, que ya es responsable de la parte cultural porque ahora ya empieza ya también en los papás a pensar bueno pues campamento de verano para que no se aburra y también pues queremos un poquito también la cultura y que bueno no hay que estar siempre encerrado con los ordenadores viene muy bien estar aquí al aire libre y disfrutar de estas bonitas instalaciones vamos a ver cuando se abre el plazo cómo son las matriculaciones de qué edad toda esta información nos la va a dar ella de primera mano buenos días hola buenos días bueno, ¿se abre cuando esté abierto ya ...¿Plazo para inscribirse sí, el campamento de mediano. hecho ¿no? ...sí, de hecho ya tenemos algunos niños que confían... ...sus papás confían en nosotros cada año... ...y ya tenemos algunos apuntados para este año... ...además empiezan también los de Semana Santa... ...los campamentos de Semana Santa comienzan... ...en la semana dura de lunes a viernes... ...y sí, ya tenemos tanto solicitudes... ...como eh, personas que se han apuntado ya... ...niños que se han apuntado. qué edad hay en los estipulados del parque? Nosotros tenemos desde los 8 años hasta los 17. Pero sí es verdad que hay familias que llevan viniendo varios años... ...y los niños pues tienen los pequeñines pero que han ido creciendo... ...y tienen sus hermanos mayores que suelen venir... ...entonces vienen también a partir de 5 o 6 años están viniendo. ¿Cómo es una semana en el parque de campamento? ¿Qué actividades tienen los chicos? Bueno, sobre todo son actividades... Eh, ...para aprender, aprender eh, toda la, pues la, esta naturaleza... Que no, que está, ...de la que estamos rodeadas... Eh, ...la fauna que aquí habita... ...y lo hacen pues además de con nuestras charlas educativas... ...y demás, ellos participan activamente... ...porque nosotros trabajamos codo con codo... ...con el departamento de conservación... ...que ellos nos van marcando las actividades que podemos hacer... ...con cada animal, cada día... ...y se hacen interacciones, enriquecimientos que ellos preparan... ...los niños le preparan eh, juegos o enriquecimientos de alimentos... ...y después pues lo ven en activo, se lo ponen a, a los animales... ...y ven eh, la consecuencia que tiene eso que ellos han hecho... ...después hacen también actividades de aventura, bueno, juegos evidentemente muchos juegos el safari Serengeti que hacen una visita muy de cerca de las especies de la reserva le dan de comer algunos animales también y después por las noches las veladas las veladas que están ellos solo en el parque son los super protagonistas ya tenemos además una novedad que es los campamentos eh, acampada libre entre comillas eh, hacemos en una zona que tenemos al aire libre ...con tiendas de campaña y pasan una noche... Eh, ...pues eso, en sus saquitos de dormir como antiguamente... ...alrededor de la hoguera, contando historias... ...y haciendo pues esas veladas nocturnas. Pero lo malo es irse, ¿no?... ...que termine el día del campamento y tenerse que marchar... ...me imagino que alguno, pues se vuelve, ¿no?... ...a, a tener, si hay sitio, en otro paquete, ¿no?... De... Sí, de hecho tenemos niños que se apuntan directamente a quincenas... ...y otros que terminan porque muchas veces cuando es la primera vez... ...pues los padres eh, la primera vez que salen de casa... ...que se quedan a dormir fuera... ...bueno vamos a probar con un día como le damos muchas opciones... ...le damos opciones de para un día, eh, durante el día solo... ...o un día con su noche... ...y entonces así van probando... ...le damos la opción de que ellos puedan probar primero... ...y después si quieren permanecer toda la semana... ...y se nos han dado caso de esos niños que en, primero, en, en principio... ...venían una semana y después han quedado dos semanas seguidas... Bueno, ¿Tenéis una página web abierta para que los, todas las personas que quieran tener más información puedan tenerla? Sí, en Selvo, en la página de Selvo pueden mirar, pero de todos modos también se pueden dirigir a nuestro correo directo que es educación.selvo.es y le mandamos toda la programación de campamentos, le informamos de todo lo que necesiten y todas sus dudas y todo lo que necesiten saber, se lo respondemos. Bueno, muchísimas gracias, enhorabuena. Gracias.